No hay nada que me guste más Nada más que me parezca más hipnótico que ver cómo hacen el algodón de azúcar en el parque. Y qué rico, Dios, cómo me gusta. Sí, Pero más me gusta... ¿Qué? Cuando hay arte en ese algodón de azúcar. A ver, el arte. Pero qué rápido, porque el que yo conozco es medio lenteja, ¿viste? Escucha, capaz que está adelantada la cámara, pero este que tenía cara de traste, sí. eh, es el que más le rompe. A ver. ¿Entendés? Porque los miraba a los otros que estaban aprendiendo y diciendo, bueno, ya les va a salir. Pero miren lo que hace. A ver. Carita, sí. los ojitos, no. la nariz y le empieza a hacer toda una especie de, no, de, bueno. de, de contorno, tipo cupcake sí. gigante. Sí. Sí. Y le empieza a dar forma, pero no solo eso, sino con niveles de colores, o sea, extrao. No. Bueno, ¿tabrán? Bien, ¿tabrán, ¿Entendés? Ahora, vos te comerías algo así y no, me da pena. No, porque te digo, lo ves y decís, bueno, hemos comido bueno, sí. cada cosa. Es verdad, eh, cada bueno, cosa es no sé, ¿verdad? Es verdad. Pero bueno, sí, chicos, a feo me da pena. A mí me da pena. Qué feo que mandó a los pibes primero, primero viste, medio conejillo de indio. No sí, mira la cara del pibe, El sí, Primero casi se le queda el azúcar en la ojos. Sí, pasaron cosas. Sí, es está pasando como traste Hasta que me toque la rompe toda. Increíble. Yo, cuando compre uno, voy a pedir eso, ¿eh? Que sea con carita si no, no quiero nada. Que sea este si no te lo pago. Que sea con carita si no, no quiero nada. Escúchenme, ¿han intentado pescar alguna vez ustedes? Sí, pero. ¿Lo han hecho con caña? Sí, me da una pena. ¿O con la mano? No, no con la mano. Es el de salvajismo, ¿no? Que la selva aquí No. Aparte que tiene <risa> Ese nivel de salvajismo, claro, no. Que nunca han estado con... perdidos en la montaña y han necesitado no. pescar para sobrevivir. Hasta ahora no lo he no. hemos paragado nunca, no. nunca, ¿no? Yo sí, y me parezco bastante a.. a este gatito. A Ay, a ver. <risa> a ver, gatito. Ay, oh, qué bonito. <risa> No, no, no. Oh. Ay, Chico, es cuando te como cuando te tragas una, una, un vidrio. Un vidrio, y sí. ¿Viste que... <risa> y hacés como que no pasó nada, sí. ¿entendés? Hace el... como que no pasó nada, pero mirá, concentradísimo. El tipo va y. Ay, no, lo que le dolió. Me gusta cómo mueve la cola preparando preparándolo. Sí, sí, sí. Pero, Tremendo Bueno, ¿sí? a alguno no le pasó A mí me pasa siempre En la casa de mi mamá Yo les he dicho ¿Sí? Que es obse sí. Con dos cosas, mi vieja Ay, pobre Con la deco de Navidad Sí Porque ah, es prácticamente es Mi pobre angelito en su casa No te, o sea, te puedo creer De deco navideña Pero ya insoportable no, claro. ah, Sí, claro. la, sí Te, te un beso enorme Te amo Pero él tiene ese problema ah, Y otro mucho. problema es la obsesión que tiene por los vidrios limpios Ah, impecable oh, Igual, Literal. golpes inevitables ¿Entendés? Claro. Porque vos vas pasando y es como que eh, todos en la oh, familia Nos la hemos puesto en algún momento con el sí, vidrio sí, claro. Por la limpieza terrible. profunda que tiene Ahora, a mí me gusta terminar estos virales sí. Con estos challenges Que me dicen, vos no lo vas a poder hacer oh, no, lo llevar, qué que no te va a salir ¿Qué a, ah, ver, a, ponelo, a, ver, ver. a ver, ponelo A ver, ponelo Y te digo, si a, no ver, hacer. A, a, a, ¿A quién cuento. estamos apurando? Es mi pregunta <risa> Es una papa sí. Ahora sí, ahora sí. Mira, facilísimo. Oh. Oh. Se hace. Y ellos dicen, "A ver, lo hacemos." A ver. Sí. Es pierna a pierna. Ahí los cámaras podo, están podo. levantando la mano que quieren podo, podo. participar. Mano, a mano. Sí. Sí. Levanta una mano. Sí. Hay que tiene mucha fuerza de oh. Ay, pero chicos, como ¿cómo hacemos? Chicos, ¿tenemos los platos? No, pero tenemos las ganas. No, pero, pero no está, está el piso. Para rompernos la nariz. Bueno, pasa. Almodón. Almodón. Tire. Eh, ¿Loco, te desprendés? Sí, claro. Vení, a vení, ver, Katita, ya vos vengo. también, vos también. Chicos, a ¿quién ver? no lo va no a hacer? A ver, no se le va el plato. Pero eso lo no tendrías que poner para la cara, ¿no? No, ni, no prefiero. <risa> ah, no, no, para la Dame cara. Dame otro para la cara. <risa> Ustedes ya saben lo que me pasa, a mí con Las rodillas son muy huesos. Muy es la vasudas. única parte del cuerpo que yo tengo huesos voy a dejar huesuda, el micrófono para en el almohadón. Si ok. Me pego, me Pará, acá entonces acá. era agachado. Mano a mano. Ojo con esa cámara loca porque ya te veo, Fabián. para Mano a mano. Y ahora atrás. At atrás. Ahí. No, no. Primero así era. Tuki tuki. Tuki tuki. Y ahora tuki. Tuki tuki. Sí. Oh, ¿eh? oh, ¡Ay! El oh, loco no. Oh, Real. Aparte no es una cuestión de género porque ahora se puede... Chicos, está la ambulancia afuera porque yo como que tuve como un problema. A ver, de vuelta, loco, de vuelta. Va. Mano malo, pero vamos. que alguien piense en la conductora que también mano, se puede boca y nadie... Dijo, mano malo, codo, codo, codo. ¿Pero okay. qué tienes que tener? ¿Fuerza de qué? No sé. De abdomen, ah, cagué. ¿Ahí? Y tú aquí. ¡No, espérenme, algo pasa! ¿Cómo puede ser que en la salga? Me causa gracia como se cae... Es como que se desploma. <ríe> se desploma. Pará, te lo quiero ver de acá de lejos. A ver, ¿puede venir alguien más? Porque quizás te la equivocado. A ver, eh, a ver, ¿alguien a de ver. Este eh, Gera, vení. <ríe> vení. Vení, vení, jera, jera, Rony, por vení. Mira, vení, dale. Jera, dale, jera, que necesitamos. a ver. A ver. Un invitado especial. Un invitado, Gera. A ver. Vino especialmente para hacer el grado. vos a ver. Che, que no puedo creerlo. Pará. Es, brazo, codo, codo. Codo, codo. Sí. Sí. Guarda, ponela. Sí. Y ahora, sí. Y ahora, ahora pongan una, un brazo atrás. Sí. Y el otro. Y ahora el otro. ¡Oh! Pero... ¿Qué <risa> pasa? ¿Por qué le haces eso? ¿Cómo haces? No, yo no lo puedo, creer. No, no pero, puedo pero, creer. Pero que no solo me sale, me parece. les juro que es facilísimo. A ver, hazlo, porque yo lo hubiera no, haciendo no. igual. ¿Estás ¿Sí? en la distancia? Tuki tuki. Oh, no. oh, no. Te juro que para mí el secreto oh, no. es la cola, pero literal. Ahí está, está, está, está, casi, casi, casi, bien, los salud. Sí. sí, sí. Bueno, Loco, seguí participando. Loku. Gracias, chicos, Así A finales, No, Te digo, hermosísimo el golpe de loco. Después me, eh, me morí, me morí. No, no, Después no, no, no. sentí que me no, no, <risa> aparte no, que pensamos que el video exageraba <risa> tremendo el tremendo. no, no, no, no, no, no, no, pero era no, bueno que